Tendencia y actualidad de la hora y del día, aquí como siempre lo hablamos y lo debatimos, aquí en las Bullas del Día de los Osobrosos, iniciamos con el general Ten, director de la Policía Nacional. Él dice que quiere reconciliarse, quiere reconciliar la institución con la sociedad. El general el mayor general Eduardo Alberto Ten advirtió que los grupos delictivos serán enfrentados firmemente como palomas de zinc caliente. Adelantando que ya concedió autoridad a sus agentes para enfrentarlos y que habrá consecuencias para quien agreda o mate a un policía. También el titular de la policía abordó asuntos como la secuencial corrupción interna y la reconciliación entre la sociedad y el ente policial, cuestiones clave hacia los que se enfoca su gestión. Este y otros tópicos fueron parte de un hilo de temas tratados en el desayuno del periódico Listín Diario, donde estuvo ahí eh, Miguel Franjul, su director, Fabio Cabral, Manuel Corripio y Héctor Rissek, presidente y vicepresidente de la editora Listín Diario, junto con Guillermo Pérez, periodista editor de ese diario. Eh, sobre su riguroso plan de acción contra el delito, el general Ten recalcó que, es una, que esa es su mano dura, destacando que predica con el ejemplo y llamó a los ciudadanos a comprenderlo desde el chiquitico hasta el más grande. Sobre su riguroso plan de acción contra el delito el general Ten, y el señor presidente de la República suele decir que nadie está por encima de la ley y esa es toda y la absoluta verdad, comentó. Insistió en que su gestión imponderá el respeto a la ley y los policías tendrán la autoridad para eso, pero ha dejado claro que en esto re ocurrirá respetando los derechos humanos y que la mejilla de la policía solo estará puesta para la reconciliación con la sociedad buena. No voy a permitir que me golpeen o maten un policía, pero tampoco el policía agreda o viole los derechos de un ciudadano. Precisó, volviendo a insistir, en que esa será una reconciliación de la sociedad y la policía para el cumplimiento absoluto de la ley. Esa es la verdadera reforma integral de la policía y nosotros... No vamos a fallar en eso, dijo en tono enfático el general Ten. La población sobre sabe contra quién pide mano dura. Yo defendiendo a la gente seria y responsable. Yo recibo y lo digo con responsabilidad más informaciones de la sociedad que de la policía porque lo he acostumbrado, agregó el general Ten. Está activo, activo el general Ten contra los antisociales. Eh, y, y está buscando una mejor relación, amistad, una sí. mejor relación entre la policía y los ciudadanos. Mira, eh, yo con lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Con lo que, le, con lo que dice el general Ten, me parece, y eso lo hablamos aquí cuando fue eh, designado, eh, que él está siguiendo una línea que él siguió aquí en San Francisco de Macorís. Tú, Néstor, que estuviste con él, lo sabes. Una línea de mucho respeto, eh, sobre todo en, en la pandemia, eh, en la pandemia que fue el momento duro, un momento difícil. O sea, la primera parte, ¿verdad?, en lo que fue el encierro, porque todavía estamos en pandemia. Eh, y veo que el general eh, sigue, dentro de la, eh, ahora como director de la policía, con esa misma línea que siguió aquí en el Comando Noreste, de la policía. Pero el general ten tiene mucho trabajo todavía que hacer. Recuerden que apenas tiene menos de un mes instalado como director de la policía. Tiene mucho trabajo todavía que hacer y más una población muy exigente y con una reforma policial que apenas está comenzando. Así que el general ten tiene mucho que hacer todavía, pero se ve que tiene una intención de que quiere que la policía eh, sea cercana con la gente, sea haya una reconciliación, como él dice, entre la policía y la ciudadanía, y al mismo tiempo, pues sigue eh, teniendo un discurso, ¿verdad?, de mano dura, o de anunciar que le va a meter mano dura, ¿verdad?, a la delincuencia. Ahí tienen que tener un poquito de cuidado, porque... Eh, se pueden crear mucho, una expectativa muy alta entre la gente. Y entonces, si en el futuro la gente que nunca está conforme con nada, ni eh, más en este país, ahorita se lo pueden comer por cualquier cosita que, que, no, que, pase, que ya se lo eh, están de comiendo. Ya se lo están comiendo. Tú, yo no sé si tú supiste que salió una información ahorita donde dicen que los derechos humanos quieren la destitución de general. <risa> Oye, sí. Porque el hombre muy violento, dice, que eh, no, en cuanto no, a, no, a poner no, no, no, no, orden. escúchame. Es que aquí... Yo no he visto que una gente esté conforme. Esto no se trata ni de PLD, ni de PRM, no, yo no ni de reformista. No. Aquí nadie está conforme con nada. Los derechos humanos, que hay muchos grupos, atención, hay muchos grupos de derechos humanos, que hay como seis o siete instituciones de derechos humanos, que no todas van con eso. ¿Eh? Hay que tener cuenta con eso. El que no quiera que, que le apliquen la ley, que no haga lo malo. Que no haga lo malo. Y ya, atención a toda esa madre apoyadora de los papás. <ríe> a, la, a, la, a la madre que dice que los hijos no roban motor, a, a eso mismo. <ríe> roba, pero no roba, no roba motor. Él roba, pero no roba motor, dice. <ríe> Esperemos que, que sí. ponga mano dura a sí mismo, que roba, que tenga claro, problemas. Claro. A la gente que nos llame, 809-725-0505, que opine con nosotros sobre estas declaraciones del general Ten y como te dije ahorita es eh, que tengan un poquito ahí de cuidado porque a veces como que eh Privado que es mano dura, privado no, no, no, no, no, es que priva, no, no, que es mano dura. No, no, pero están asustados. No, pero. es que lo ha demostrado. No, no, es. El, el, o que sea, mano dura. Mano, tan está bien, pero yo digo de mano dura como él la gente no la ha matado quiere. a nadie. Pero él pone las reglas. Tú sabes que cuando la gente habla, de, eh, se le viene a la mente mano dura en la policía, al primero que le llega a la mente a Carlos. Entonces él. la gente Por, quiere ahora, un candelier escúchame. en la policía. No, no, de este hombre no lo esperen. Escúchame. ¿Por qué está ahí? porque se estaba pidiendo a grito que destruyeran a Eduardo Sánchez, porque no estaba haciendo nada. No estaba haciendo nada. Entonces, este caballero, siendo general de plazas, sí. estaba haciendo un trabajo que todo el mundo estaba contento. Solo de que yo soy político, si usted está incumpliendo la ley, usted va trancado con ese señor. Que, y yo soy sobrino de él, no importa, usted va trancado. La familia debe, debe del ejemplo lo que dice. Que usted, compadre, como hizo aquí en vaya un compadre de él, usted espéreme allá en el cuartel. <risa> Eso así, y así que se hace ley. Usted quería un presidente también que ejecutara, que no quedara callado. Ahí está Luis Abinader ejecutando la forma migratoria. Ahí está ejecutando eh, eh, muchos planes, defendiendo a los dominicanos. a y dientes. Usted no quería eso, ahora no le gusta. Se lo gritan y se lo lloran. Entonces, esto es una sociedad que tiene que adaptarse a lo que estén haciendo. Claro, lamentablemente. Claro, claro. Usted en su caso, opinando, hablando de vacuencia... Cuando viene a ver tiene sí, su hijo no, un golpe. el hijo llega con 10 mil pesos y no, no trabaja. Usted no puede preguntarle de qué son esos cuartos. A mí, cuando yo llegaba, yo salía con cinco bolitas, canicas, eso, eh, bola de jugar. Con cinco. Y si llegaba con 15, tenía que dar yo explicaciones de esas 15 bolitas. Primero por la casa que entra la educación. Que eso sí, o sea. Aunque hay padres serios que, que los hijos se, se debían ya cuando se están grandes. Después de grandes. Después que están grandes, que cogen esos coros de ratrería. Son delincuentes. aquí cualquier delincuente que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde y en la noche salen a robar por gusto, por gusto, por tigueraje. Y entonces debemos aportar más a la sociedad y opinar menos en las redes. Debemos nosotros hacer más como sociedad y dejar estar de, de pidiendo de institución, de generales y de todo que está haciendo derechos humanos, que no le gusta que le den a los ladrones. No le gusta que le den a los ladrones y ahí es que ah, está el fallo de, de, de esta sociedad, que, que protegen demasiado a los ah, delincuentes. 50 grupos hay de derechos humanos y entonces debemos poner mano dura eh. Para que usted no, no, no anden tirando ácido del diablo por pues 10 mil pesos, por pues 3 mil, por pues 4 mil. Que no anden robando para Que no anden quitando cartera dándole jalones a mujeres que le trayan. Entonces no venga a estar opinando en contra de que lo está haciendo bien. Olvídese de eso. Que me da cuerda. Eh. Claro, claro. Claro que me tiene que dar cuerda. Porque están opinando, hablando vacuencia, hablando caballá. Que esto que lo otro deje que ese hombre haga y deshaga. Todo el que está mal, que le arranque la cabeza. De una vez. Claro, todos esos barrios que entran y rompan todo. Y ya, y la que se metió en el medio también. La usted, la mamá de que lo está defendiendo, vamos para allá. En el palacio, para que usted lo defienda allá en un tribunal. A ver, páguenle un abogado si es tan serio. Ay. Para que lo saque, claro. Yo he visto mamá así. No, mi hijo, no. No trabaja y, y se compra una gorra a diario. ¿Y de Ay, qué? Mire. Y you uno know, y si es una vieja, tráigala aquí a la casa, a la vieja, para verla. <risa> tráigala así, porque... Claro, así le digo a un amigo mío, al hijo, no, que yo tengo una novia. Nunca se ha visto a la novia. ¿Y cómo es? ¿Qué? Robando, atracando para beber, porque quieren beber algo romper botella. ¿Eh? Quieren venir a comprarse un wiki de 15 mil en un party, y quieren arrancar cabeza para buscar esos 15 mil. No, yo pongo un pote de 15 mil, que tú sabes que es así. No, iba a poner esta juca, que son dos mil pesos juca. No, es que busca, la muerte no gusta. ¿Qué? No, póngase a trabajar, a sudar, a sudar la frente. Y lo tranquilo, a que si se lo gana ahorradamente, lo gasta poco. Ya. Piensa para gastarlo. Piensa. Yo mismo <ríe> yo no puedo estar divariando variando ni que gastando a lo loco. El otra noche no son fuertes. <risa> no, para nada. No, no son fáciles otra noche y estar ahí parado a preguntar a la familia.